Cámaras de seguridad captaron el momento en que una patrulla de la Policía Nacional impacta a un joven, el cual se desplazaba en una motocicleta en un hecho ocurrido la tarde de ayer en la calle A, esquina J, del sector Altos de la Javiela de esta ciudad. El joven presenta golpes múltiples en distintas partes del cuerpo. El mismo se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud privado. NTN, Arismendi la Antigua.